Venga, 849, 749, en las canarias es la hora de dar las gracias a los dueños de estas ovejas y de estas cabras. Un grupo de ganaderos y queseros solidarios que se han propuesto donar su producto a hospitales, a cuerpos de seguridad, a residencias de ancianos, a comedores sociales y a los que más lo necesitan. Bueno, pues a ellos y también a Miguel, Andrés e Iván, y millones de gracias por vuestro trabajo.